Estamos aquí en una televisora de gran tradición, años de existencia en Heraldo TV y vamos a entrar a un pinche programa de un güey ¿Cómo se llama su nombre este Sergio Mayer ¿Sergio Mayer? Sí Sí, Sergio Mayer Ah, de voy de la abuelita que le sube la baja sí. ah, <ríe> Y ya es diputado ¡Uy! ¡Discúlpeme! Ahora me quiere entrevistar para hacerse famoso otra vez Ya llegó, ya llegó la saborosa, mira voy a levantarme y aunque yo, no lo quisiera. ¡Chiquis! ¡Hola amor! Oh, ¡Lucha en el estuche. Oh, oh. <risa> ¡Arrancamos! ¡Navidad con estrella! ¿Qué? ¡Arrancamos estrella con Navidad! <risa> ¡Arrancamos estrella de Navidad! ¡Así! <risa> Ya llegó la Chiqui Rivera, este, mira nada más, aquí viene, aquí viene ya. Me estuvo mandando mensajes toda la noche emocionada de que iba a estar conmigo en este programa, ¿sí o no? Hola mi amor. Chiquis Rivera de mi vida y de mi corazón. ¿Cómo estás mamacita? Bien ¿y tú cómo andas? Muy bien, eh, un poco este emocionado. Yo estoy súper emocionada. Lo que estamos haciendo es algo bonito, Ay, no la voy a cagar. Ah, no, yo me estaba yendo por otro lado. Ah, yo, ah tú de qué hablabas. Pues de mi entrepierna. No, no, <risa> Cantamos esa tocayo de la raza. Me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago, eh, eh, te hago está mal. Eh, eh, sé por qué. Eh pero no extrañan a la gente no. No. por supuesto que extraña. Sí, oh, por supuesto God. que se, se extraña y <risa> miren. Estamos a punto de entrar con unas ex mujeres que tengo, las netas divinas. <ríe> ¿Tienes hambre? ¿Tanto comida? ¡Ay, chingada madre! Hola. ¡Ay, chingada madre! ¡Ya llegó el Dios de la internet! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estás? ¿El aguato? ¡Sabroso! ¿No me ves? ¡Sí, ya te bien, sabroso, ¿cómo, está? ¿Cómo están? ¡Bienvenido! Bienvenidos a mi, una de mis propiedades La gente no te conoce papá ah, Todo el mundo me conoce, soy el dios del interior del mundo entero o sea, vienes aquí buscando Recti, ¿verdad? quieres seguidores, por eso vienes aquí ah, por favor, Sergio, mejor confiesa a la gente que no le ve tu pinche programa y por <risa> fin, ahora, por fin lo van a ver ¿cuándo nos vamos a besar? ¿ah? ¿cuándo nos vamos a besar? ¿Cómo? ¿qué tienen? es de amigos no, no. No, eh, los, los amigos, amigos, son... ¿Sí? los amigos es... se besan en la boca y todo por lo menos, es que hace mucho que no vas a México así se usa ahora en México pero así ha sido siempre en México o Se oh. saluda una o sea, de vez en la boca o sea, ese es cierto, eh, sí es cierto ¿Sí? Uh -huh. No, porque te estamos trabajando ¿Te No, no, no, no. Es Franco, primero te tienes que conectar a una madre que se llama Wi-Fi De ahí ya todo wow. es más fácil <risa> y luego te O al 4G al 4G si quieres. Abajo derecha te va a salir una opción que dice sala. Le das ahí. Este H Games tiene más acentos, güey, que, que una palabra esdrújula. ¿Ya puedo agarrar una chichimorza? Copa minúscula. Deliciosa. El hermosa. Hola, hola Qué horrible no poder besarte Sí puedes ¿Sí? besarlo, tiene la máscara pero, pero después nos podemos Yo les iba a proponer algo ¿Qué, ¿Qué tal si hacemos una inmunidad del levado y hacemos beso de cinco? Damas <risa> no, sí, y caballeros, nosotros no le venimos a robar Nada más le venimos a pedir una monedita Lo que usted tenga, lo que sea de su voluntad Diosamente, diles que es porque... Le dicen el equilibrio, mira Mira la base A ver Luego Se ve que él trataba los camiones A huevo, era el steady, steady Steady Feliz como Como la chiquis que pues como trae Un latin Grammy Está que no se soporta ni ella sola No estoy a La ganadora del Grammy Hablando de cosas bonitas, a quién de tus excompañeros vocalistas odias más Ay Dios, este hombre... Yo no digo a nadie. Ay, por no favor. A nadie. ¿Qué les dices a la gente para que diga? Sí se puede, chingo. Eh, quiero decir que se suscriban a mi canal pues, para que tengan clases gratis y gracias a eso van a poder ustedes eh, pues, eh, superarse a sí mismos día con día. Porque sí, güey. Ahí saco mucha gente y por ejemplo si ustedes están viendo este programa pueden decir no ay, me siento que estoy perdido me identifico o, o me identifico con este güey o, o o a lo mejor piensa que está muy jodido pero ya te ven a ti y dicen no no estoy tan, sí, mal. No estoy tan mal entonces ya dicen no mames si pues, sí tengo, sí, tengo o, chance hasta puedo llegar a ser diputado alguna pendejada así no te pases y te lanza no te estoy enseñando cómo no te pases y te, no... te lanza es que me están diciendo que tenemos una llamada, ¿No, ¿nos podemos conectar entonces? Isabela, ¿eres tú? No, no, no. Isabela. No, espérame, pues es que están bien chidas las indicaciones, espérame. Uy, ya <risa> culpa. es exclusiva. Franco Escamilla culpa la producción de Free Fire por sus pinches <risa> capacidades limitadas para conectarse a un puto juego. Si van a donar, me voy a poner a bailar. Se encuera, <risa> <risa> a ver... Perdón, no las ubico muy bien. aquí sí te digo lo que ya te dijera una vez. Me puedes presentar a los demás. Uh, te presento a Daniela Magún. Daniela. Eh, de opinión oficial en, en los Estados Unidos, en Latinoamérica. Ya me acordé de ti. Tú eres la casa de los baila las bailables, ¿no? Los bailables? Eh, sí, eh, de la Casa de las Sirenas. Ubicas la, de la Casa de las Sirenas. ¿Tú eres la que sí canta o la de las que no canta? Sí, en medio. En medio. Eh, eh, Paola Rojas, líder en opinión noticiaria del universo y los continentes. Paola Rojas, eh, sí, Kevin, ¿tú no te juntabas con camilleros como el bicho y el de estaca de sus Sí, sí. Sí. aquí en vivo cantando y me llega esta cosa, maestro. Lo que pasa, bien, usted es la persona que, que dobla mi personaje. Cuando yo no puedo ir... Él como un hermano mayor para mí tiene razón es que yo soy como el doble de yo. Armando Manzanero más o menos de tamaño es no sé irrespetuoso si oh, con el maestro lo viera Oye, está bien pero conservado es que Benito Juárez está, ¿no? está mal en el internet por allá pero bueno lamentablemente gracias maestro eres bien intrigoso ¿No yo por qué intrigoso yo nada más digo la verdad que la gente se quiere hacer tonta y no quiere decirla y no quiere escucharla <risa> ese es su problema ah, ¿sabes? Sí, ¿sabes ¿sabes que eres? Que eres? En lugar de agarrar el shampoo, o el celular, o el cómic Alex Dora se sienta a cagar y empieza a tocarse Ya me acordé, yo me acuerdo de Paula con sus trincitas cuando apenas comenzaba ahí en Televisa Radio así llegaba, Señor me da una oportunidad ya me acordé ¿Cuánto has crecido, de verdad? ¿Cómo no? Si hacía radio con mi de caray y el estaca, no, no, no Qué asco, güey, no te das asco, a ver Natalia Deyes, la secosa más famosa del universo y los continentes. Está muy bien. Ella salió de un cuento animado de un manga. Ah, ¿tú estabas de Anabel o si un cuento de Anabel? Voy más a hablar. Fue maldita. Ya te ubiqué. Aquí se abren las barras de ¡Oh! Lo más vulgar que se te ocurre en este momento. ¿La madre? ¿Quieres ver aquí la pesta más la b*** qué? Son de verdad son este son de verdad ¿Qué había rumores de que por eso era la ¿Qué ¡Errión! ¡Órale! Es una boa así como que te. Como que te hipnotiza. Es una boa constrictor. No vi nada, podría ser la quinta neta. Ustedes ya que vimos que no hay nada ahí. Oye, ¿y cómo le hicieron para correr a todas las demás y este, irlas sacando poco ¿eh? a poco? Tú, mira, madre, ya te... con pues, Consuelo, porque y ella es la, la primera. La, claro. la primera rebelde es la que se fue a pasear por la, este, el mundo y la después regresó para se... chingarse a todos sus compañeras. Sí, sí, sí, pues, ahora sí a meter a sus amigas. ¿no? Y entrevista a la más culera, sí, pues esta, ¿no? ¿Sí? <risa> Pero fuera de eso, ¿todo bien, güey? ¿A qué le tiene miedo el escorpión? Al coco. No, a ser diputado. ¡Ah! <risa> es que es un pedo. Es que solo estás, es mío. Donde ahorita y llega Santa <risa> Aquí el Robocop trae su cinturón Ella se llama cinturón <risa> Ahí va llegando mi limusina Mira nada más el pinche equipo de producción que hay Ahora sí! Estos son los socios que conviene ¡Chingada madre! Se va a rayar un chico de gente Ahí está este pinche turibús Que conseguimos para ir tirando buen pedo como buen gamer, perdón, este, pues a nosotros nos ven por lo buenos jugadores que somos, no por otra cosa. Y que oigan, espérenme, cabrones, estoy, estoy tratando de, de romper los <risa> igual. ¿Quién te cagaba del 90s Pop Tour? ¡Adelante! El pinche ingeniero de sonido. <risa> No me cagaba, que ni el ingeniero ni a Ari. La, ¿Ari lo odias? ¡No! ¡Ana <risa> exclusiva, Dani odia a los Boroboy juntos, a todos. El maestro hermano Ma Mantanero. Mantanero. <risa> uh, ¡En exclusiva, Sergio Mayer! Re cambia el obra, ¿sabes? ¡Ya, güey! Es que hubo un problema. ¡Estoy parada, baboso! A ver, espérate en <risa> medio, mejor. No. A ver, también estoy parado. <risa> me da un poco mal, siento que nadie me quiera amigo Ah, tú no deberías estar trabajando aquí ¿No? ¿No? Ya, ¿Ya no vas a, vas a... cuidado porque más bonito nieto se puede romper su madre Siéntate sí. sí, No alcanza al pinche chamaco, pendejo, bigotón Pero van no. este Yo respeto a la gente pequeña, también me cae chidos eh ah, pues Ah, mira tus compadres. Ahí están tus compañeritos de la escuela. No se van a caer, niños. No, no, no estas no son las no, preguntas. Son... No, esto No importa. A ver. Pero a ver. Esto no sucede en el Excel TV. ¿Qué pasa aquí? A ver. ¿Qué es esto? Como, como, como si fuera con... una gorra. Como condón o qué chingón. Como una gorra. Eso, mira. Hace cuento que no te pones condón. Ya, pu pu puras de salva, dice. ¿Está? ¿Está esterilizada, carnal? A huevo. Espérate tantito, dije pidos güey, dije pidos ¿Qué pasó güey? ¿Qué pasó pincharas? Ponte chingón güey. pasó güey? ¿Qué pedo güey? ¿Por qué te ponen en cuatro? Y le chiquen a su madre así ¡Somos chiquen a su madre! Ahora tienes que decir ¿Qué pasó caras de mi miembro? ¿Qué pasó caras de mi miembro? Qué lástima que ya te vas güey porque Mira, si hubiera encantado que cantaras otra, pero bueno. Imagínate que ya hasta prefiero estar con el pinche callo de hacha de, de, de mierda, de de mierda de que. De que... catalia, el el es el ego de Chumet. ¿No? ¿Por pues qué es la máscara? No sé. Yo pensé que ibas a decir pito, pero. Espérense tantito cuando digan, a la de tres ya comenzamos, una, dos, tres, y Ay, comienza yo, yo, yo el yo juego. Pendejo. Ya llenaste o te remojo más tortilla. ¿Qué? Que chingas a tu madre. <risa> ¡Ey, Bañalo, eh, bañalo por favor porque baneado, no me gusta. Bañado, que... bañado, bañado porque está ofendiendo. Bañado vas a quedar, güey. Va vamos a, a, a donarle a Franco porque ya no tiene para pagar su casa de Los Ángeles y este necesita <risa> no, para la hipoteca. Eh, y... Qué bonito te combina. A mí no, voy ¿Sí? sí, sí, por telete. <risa> Mira, ¿quién no, sabe? Si ¡En exclusiva! Paula loca se está amarrada los el... foros de la, marra, la... ¿Quieres ¿No? que te cuente un chiste, Mau? Me dieron algo hasta de cagarla, güey. Nos va a sacar la pinche fusca, güey. Yo, le di la nalgar a la extra para que llorara en el hospital. Se acompaña eso. un niño con bigote que le pusieron <risa> un banquito porque no alcanzaba. Ese ¡Es Scrapilú! No, no, ¡No puede grabar, no puede grabar! ¡Es el <risa> manito! ¡Es lindo! Paso dos, no me importa. <risa> Paso tres, corto el pasto. <manito>. Paso cuatro, mejor vuelvo loco. échale. ¡Córreme, no hay pelo! Yo no. Sí, ya <risa> me voy, en chinga. ¡Adiós! ¿La tienes amarrada la tengo. en exclusiva? Sergio Mayer amarra a la gente que trabaja con ellos y los tiene secuestrados. Mira, eh, ella, Paola, es como tú, pero en las noticias se eh, chingó a Loret, a Joaquín, a Ah, Gross, perdón, a de... Una grosería. ¡Ay, no! Solo idiota, tonto. ¿E idiota sí. Idiota sí, pendejo no. Dímelo a mí, a mí. A ti sí. Dímelo. Díselo. Idiota. Cualquier cosa que necesiten, aquí tengo de productor a Tony Montana. Este... <risa> Y el pedo que haya, ¿okay? Gracias, con permiso, cuidan el changarro, nos vemos.